hasta cuándo será nosotros lo bendecidos, mientras tanto Amén. Sí, bendecido. comparan a la señora perversa con ¿Oye? J. Lo? explícame What eso ¿cómo así man? bueno en las redes sociales no ah, está poniendo un huevo, eh. no no no no no no no eso no es ningún oh, eh. ah. no no huevo. no no lo hizo? no míralo, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. En las redes sociales. Hay un, un debate fuerte, ya que, como saben, pues J. Lowe se dejó de su querido esposo, o de su casi querido esposo, el señor Alex Rodríguez. Eh, ahora está con Ben Affleck, con quien estuvo comprometida para casarse en el 2003. ¿Oigan eso? Bueno, ven, marato, eh, destaca la... <risa> destaca y Entertainment... Yo, yo, yo, yo. Pero, <risa> destaca <risa> y Entertainment que López y Affleck eh, a quien sus admiradores se referían con, en el pasado como Bennifer han estado en comunicación a través de los años y se reunieron recientemente cuando la actriz regresó de filmar en la República Dominicana en ese momento ocupaba titulares el rumor de su fin de su relación con el ex pelotero Alex Rodríguez y, y, en, y en ese momento dijeron que que todavía estaban juntos ¿eh? uh -huh. oye sin embargo esta noticia en República Dominicana ha creado el amplio debate ya que Comparan el accionar de La Boricua con lo sucedido con la intérprete de música urbana La Perversa, quien estuvo en la palestra pública debido a su relación con Yomel el Meloso y sus videos con Rochi RD. No, hombre. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿eh? Y es verdad que la están comparando con La Perversa. Revisan, bueno, revisan, ahí, ahí yo he visto ya par de publicaciones. Ahí está una. No pongo otra porque ya sería una falta de respeto. Y entonces, pues... No, que es una falta ya de repente ah, esta mujer, porque Dios está mío. bien, pero a los niveles que esa, que esa chamaquita llega, es un avión, sí. Eh. Yeah. sí. Mira, lo malo que yo veo en la República Dominicana es que al que no es de aquí lo queremos como ensalzar. Porque la verdad es que decirle, esa mujer ha tenido como cuatro o cinco eh, maridos, marido, novios, lo, lo que no sea. Lo entonces la, la otra también va por el mismo camino Pero que no, pero que este es más sinvergüenza Esta muchacha que Sí, está pero aquella lo hace en la altura Una que, empresaria, hace que... empresaria la bueno, altura. Ajá. Esta muchacha se ha criticado Porque está empezando Tú entiendes, una carrera Y se está desviando por otro lado entonces como que no tiene un manejo, no tiene una, una loquera, es lo que tiene, está chuleando. le van a pegar el sapito en la boca. Ya salió un video de ella casi <risa> ahora, espirando con otro, con uno nuevo, no es famoso, ahora, pero ya salió. Nuevo lo yeah. está sí, Lo que pasa con los artistas, y usted lo sabe, como usted de Kililín usted. Hice un show con un policía ahí para que lo llevara, porque a veces, no, no, cuando no, la canción no, no está no, sonando, no, no, cuando no, la canción no, no está no, sonando, no, no, no. hacen un ah, no, show. No, no, los no periodistas, no, no, no, los camarógrafos y periodistas de aquí, no le dieron no di candela eso, me mandaba a buscar sin orden eso fue. Eso, sí, ya, mire, eso ya allí. se ha aclarado ya 40 veces. Entonces, no, sonando, no se puede comparar con J-Lo porque J-Lo es una empresaria, una mujer es decidida. Una y que, el que el lo, lo ha hecho a través de los tiempos, no, no lo al no, tiempo. no mismo tiempo. Pero, pero esta muchacha, ¿tú me entiendes? Todavía tiene el barrio en el caco. Exacto. ¿Y J-Lo? tiene no una mujer de etiqueta que puede salir con cualquiera a comer <risa> y lo que le van a tirar es fotos o sea, que si puede porque tenga cuarto no porque ay, nadie sabe ay, si es coreano que ay. ella está ella, ella está eh, saliendo con, con el hombre pero esta muchacha está dislocada tiene que tener su amor propio. Venga, eh, que de alegría. Día. <risa> cuidado, <risa> cuidado. <risa> tú no sabes que hasta. <risa> pa, a, a, hasta Saludos a Alegría. Ahora buscan ahí ahora por ese sonido. Claro. El bueno. sonido es válido. Eso es otro chuleando ya a la pibe. Vamos a ver ahí. Ey, eh. ¿no? yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <risa> Focamos la vaina. Sí, así. ahí. Sí. Señores, a la o sea, ve, eso ve, no ve. Es una cosa normal. Deja estar defendiendo lo ve, indefendible. Ve, ve. <risa> Velo ahí, bebé. Ya. <risa> ya, claro. porque aquella, aquella lo sabe hacer. Entonces, esta no lo sabe hacer. No, no, lo único es una cenita, Jennifer Lopez, una cenita. Que ambas tienen vaina. que respetar si sabe hacer. Pero yo la cosa. creo que el problema está aquí, en la República Dominicana. ¿Por Porque JLo dama venía aquí para pasar eso. ¡Ah! <risa> es verdad, es verdad. Dama vino aquí para dilocar, así, qué es lo que tiene eso? Eh? Bueno, pero realmente... Me he quedado en duda que son de los rieles. Yo no sabía eso que mí, Sí, eh. sí. Yo tengo todos los años del mundo viendo los rieles. Ah, ok. Por eso es que el hombre aquí... <risa> no puedo hablar. No sabe cómo es. Bueno. Ella es de, de esa zona, de por ahí. De por ahí, no de los rieles. De los rieles. La amplia república popular de los rieles. De los rieles de Ridelfi <ríe> también, de para allá. Ridelfi, que ella vive cerca de, de mira yo hago coro yo, por ahí. Yo no, no sabía que ella vivía ahí en un frente, en un apartamento. No, no, pues, pero yo, ya. Pero no, de no, de no de pero diga mi versión. No, yo no estoy diciendo dirección. No, no, no pero tú estás buscando que vayan de ella los tigres para. No, no, sí, yo no estoy no, ella, diciendo. Ella, ella, ella, ella dijo que iba a los rieles. No, no, van donde el pobre Ridelfi ahorita, a ponerlo no, loco. Porque <risa> yo sabía que ella vivía cerca de Ridelfi, pero yo no sé en qué apartamento <risa> era. Oye, acuérdate que <risa> No, no digas mucho. Ya yo no sé en qué apartamento, pero ya. No digas mucho, que acuérdate que más son dos calles y un callejón, ¿eh? Bueno, pero hay muchos apartamentos en los rieles, tú te pierdes, tú no sabes en qué apartamento. No, yo voy Ridelfi todo el mundo, todos los tigres para Ridelfi. Que lo vaya, sí, vaya, vayan sí, a pedirle dirección. <risa> a la, la, la, la, señores, What's llegamos mal. al final, llegamos Yo al final de, de este programa, su espacio y los Osobrosos. ¿Eh? de sus redes. Para ya que no que se nos vamos, señores. Sí hay, porque, síganme ahí en saldo mi Instagram personal y de la familia musical, donde está la chelcha nosotros. <risa> y a mí ya para que me terminen de ubicar en Instagram sánchez Sánchez está abajo. Merejo Sánchez Cá, bueno, Está, rayito abajo. Ok, el mío es, ustedes lo ven, NetoFlow 56, el personal, donde subamos las cosas, los contenidos medio tranquilos, y Papá Otarismo Oficial que subimos, ya ustedes saben todo. todo. Y recuerden también, telenor.com.